¡Estamos jugando! ¡SUS <SILS> MC! <meme's... SILS> e chicos! Seus MC! ¡Problemas técnicos! ¡Y eh, chicos estamos en la tienda! ¡La tienda de sus MC! ¡Pero de acá! Vamos a ver, ¿qué tiene acá? ¡Wow! La mesa encantada. Eh... <risas> Os digo que esto tiene que estar ilegal. Eh, tengo que decir que esto tiene que estar ilegal 100%. <risas> porque a mí no me funciona. Vale, acá está próximamente. Si más tiendas, lo sé, porque algunas no se pueden pasar. Esta sí se puede, pero esta no se Vale, esta sí también se puede. Pero esta no se puede, por eso creo que esto va a ser próximamente. ¡Wow! Bueno, va ¿vale? a Para que lleve.. Esperada, bueno, chicos, eh, estáis todos escuchándome. Por si no me escucháis, acá he visto que hay plates. Trates, plates? ¿Qué son los trates. Ah, oh, vale, son llaves. A ver, hay miedo, ¿qué me pasó? ¿Cómo fue esto? ¿Puedes? No sé, no sí. no no es? veo nada, estoy ciego. Si ¡Aquí están los trates de todo esto! ¿Y puedo? ¡No puedo! ¡Y esto es la trate! Bueno, vamos a poner el favor para que nos deje llevar y vamos a buscar rrrr, mi normal. Bueno, no podemos. Bueno, mi normal bueno tampoco podemos no podemos hacer nada un microfoto nether que esta no la he mirado. el chico la del nether no la ha mirado ¡Ah! ayuda a ver vamos a ver abrir un mar conmigo chicos ah, vale, animales bueno chicos espero que te haya gustado el vídeo suscríbete y dale like mañana tendremos más información hasta la próxima